Cada año, cerca de unos 300 niños se ahogan en piscinas y spas. Miles más son hospitalizados. Pero todo esto puede prevenirse. Pasos simples salvan vidas. Y no deben tomarse una o dos medidas, sino varias en todo momento, para garantizar la seguridad alrededor de piscinas y spas. Esto es lo que queremos decir con Piscina Segura, Diversión Asegurada. Tome siempre la mayor cantidad posible de las siguientes medidas, porque no sabrá qué medida de seguridad salvará una vida hasta que la salve.